Qué tal amigos, bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de tatuajes, modificaciones corporales y mucho más. Acompáñanos. Hey.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 o el nombre de su madre, o simplemente madre, o el nombre de sus hijos, ¿no? Bueno, y ahora me encuentro con... Corrales, hermano, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, mi nombre es Corrales, vengo desde Venezuela, eh, más o menos tengo unos 11 años en el mundo del tatuaje. Bueno, y dentro de este tiempo que tú ya has ingresado al mundo del tatuaje, seguramente puedes hablarnos acerca de los estilos de tatuaje que existen. Sí, Sí, claro. Ahí empezamos a abrir una gran cartelera de estilos entre los cuales encontramos el, el oriental, el japonés tradicional, New School, Old School, Realismo, Black and Gray. Eh, tradicional y ya luego de esto se parte en varios estilos eh, que se han eh, buscado un lugar dentro de este mundo artístico, sí. dándole cavidad a, a, a dar nuevos estilos dentro de la misma cultura, basándose en pequeños eh, rasgos de los estilos antiguos ¿no? entonces es cuando eh, empiezan a fusionarse por ejemplo varios estilos como el realismo y sí, estilos abstractos sí, sí, sí. para crear otras que se llaman sí. trash polka ¿ya? en este momento eh, empiezan a crear nuevos, nuevas tendencias en donde la nueva escuela empieza a evolucionar y el tema del, del graffiti callejero empieza a entrar dentro de la cultura a involucrar de una manera para dar el, el formato en 3D y eh, se abren las culturas en donde el tema oriental empieza a abarcar, abarcar eh, formas diferentes de combinar este estilo entonces podemos encontrar muchas diversidades de estilos ¿no? eh, actualmente igual se encuentran estilos bien interesantes que se han rescatado de culturas antiguas como el tema del puntillismo, el tema de geométricos entonces son, son, son estilos bien importantes que se han venido trayendo para poder lograr así combinar otras culturas y poderlas tener en la actualidad ahora, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿se han creado nuevos estilos o nuevas temáticas o ha continuado como siempre? No, eh, en realidad la pandemia lo que ha traído es eh, tal vez un poco más de, de, de para el tatuaje, el tema de, desde mi punto de vista, tener un poco más de conciencia, ¿no? En el sentido de la bioseguridad y toda esta onda. Y aparte, sí, muchas personas se han animado a tener en su cuerpo cosas que no habían eh, querido tener antes y que no se arriesgaban pero por el mismo sentido de, se, de sentirse cerca de una enfermedad que podía ser terminal entonces se animaron a volver a, a regresar al tatuaje y querer pues hacerse por primera vez una pieza ¿no? ¿Cómo estás, Moisés? Todo bien. Eh, sí, un gusto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Todo bien. A ver, Moisés, ¿estás un poco dolorido? Levemente, eh, lo normalmente para un tatuaje eh, es un dolor leve, soportable para todos, ¿no? ¿Cómo lidias con el dolor al momento de tatuar? Eh, más que todo es el aguante, cosa de soportar porque técnicamente es una aguja que te atraviesa la piel, ¿no? Eh, directamente unos 2-3 milímetros, tienes que aguantar. ¿Cuántos tatuajes tienes? Eh, aproximadamente uf, unos 85 más o menos wow y por qué tantos o qué significan eh, los tatuajes para ti eh, entre pequeños y entre grandes tengo 85 eh, la mayor parte un significado más hacia mi familia y el resto más un significado tipo a lo vivido una historia contando una historia tanto como este como es este, una historia para la gente que me pregunta digamos no eh, la golondrina normalmente es un significado de amor eterno eh, hacia lo que tú pienses, ¿no? Pero para mí es un significado de amor eterno hacia mi familia, cada uno de los integrantes de, de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Eh, ahí el significado de mi tatuaje. Y continúa hacia arriba. ¿Y qué significa lo que sería la parte superior? Eh, es un altar hacia mi mamá, lleno de flores, eh, la fecha de fallecimiento de mi mamá, eh, lo que es eh, la hora del nacimiento mío.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 Eh, creo que es algo ya un poco prejuicioso, ¿no? Ya pasó, el, ya pasó muchos años, ¿no? de que el tatuaje ha cambiado, ¿no? Ahora cualquier persona puede tener un tatuaje, ¿no? sin, sin ser juzgada. En el tema de las personas que, que, ten, que se tatúan de repente algo que, que es, eh, significa una banda o de repente algo delincuencial, creo que bueno, ya es, es algo que no se puede manejar, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? piensa que ya todos los seres humanos hemos ido evolucionando, claro, en los tiempos bíblicos solamente las personas que no creían en Dios como el faraón se hacían los tatuajes y luego más adelante solamente los, los que iban a la cárcel, digamos, pero ahora han pasado tantos años y hemos evolucionado tanto que ahora se hacen los tatuajes por estética o incluso por cariño, ¿no? el, el Algo que se relacione con tu familia, con tu mascota favorita, entonces ya tiene otro significado en estos tiempos. ¿Cómo estás, Antoni? ¿Todo bien? Todo bien. A ver, cuéntame acerca de tu tatuaje. Es un rosario que me envuelve la, la muñeca. ¿Qué significado le das tú a este tatuaje? Eh, algo, un problema que me pasó hace meses atrás y lo único que me ha aferrado es a Dios y a un rosario que les rozaba todas las noches. ¿Qué les dirías a las personas que se quisieran hacer un tatuaje? Que no lo duden, que no tengan miedo. Sí duele, pero vale la pena. Anthony, ¿cómo lidias con el dolor? Piensas en otra cosa. Eh, la otra cosa no es tanto el dolor. El resultado yo pienso el que lo vale. El resultado lo vale todo. El resultado lo vale todo. Y uno que se hace hacer tatuajes lo hace por... Por lo que le pasa en la vida, no solamente es un tatuaje, me, me tatúo una letra o una imagen, es algo que te pasa y lo sientes y necesitas hacerlo. El mundo del tatuaje es para todas las personas. Es por ello que quiero hablar acerca de la experiencia de una tatuadora. A favor, Artemis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto poder hablar con ustedes y poder, bueno, decirle algunas experiencias que he tenido al momento de tatuar. De repente existe ese estereotipo que solo los hombres pueden tatuar, pero no es así, tú también tatúas. Bueno, mayormente eso es lo que todas las personas piensan. Mayormente lo que se especializan son los varones, pero hay pocas mujeres que estamos haciendo esto. Por algo igual me metí a esto del tatuaje. Cosa de que no solo sea para varones, también es para mujeres que ambos podamos hacer esto porque mayormente piensan que las mujeres podamos hacer solo piercings, pero no es así, tanto varones como mujeres igual lo pueden hacer. Por favor, háblanos un poco acerca de tu trabajo, ¿qué tatuajes tú has realizado? Bueno, eh, yo por el momento ahorita soy aprendiz, llevo un año tatuando recién, he eh, tatuado lo que son ya trabajos lineales, básicos, ahora me quiero especializar lo que es en el estilo Blackboard, o black and gray, pero más con puntillismo. Creo que es Dog World si no me equivoco. ¿En qué consisten esos estilos? Por favor, también por el conocimiento de las personas, háblanos. El black and gray, mayormente, eh, no sé si se ve aquí, es mayormente como un estilo eh, entre sombras, de gris a plum. El black world es más oscuro, les hubiera mostrado solo que está tapado. Ya es mayormente con el tema de puntillismo es más con puntillismo de arrastre, entonces en eso me quiero especializar mayormente ya. Dentro de este tiempo tatuando, ¿podrías hablarnos acerca del tatuaje que te tomó más tiempo realizar? Oh, ya fue una media manga bueno sí una media manga y una que era de hombras aquí me llevo en dos sesiones una de tres horas porque el cliente no tenía mucho tiempo, la otra sí fue de cinco sesiones las dos. Y ahora nos encontramos con Henry, hermano bueno, ¿cómo estás? Un gusto ¿Qué tal, qué tal, bro? Buenas, buenas, ¿qué tal? Por favor, hablemos acerca de lo que es el tatuaje, pero de la manera artística, porque lo que ustedes realizan es justamente obras de arte plasmadas en, las, en la piel de las personas. Exactamente, lo que nosotros nos dedicamos es más a, a, que te, a combinar tu cuerpo con colores, que sea todo distinto, no es sinceramente plasmar algo diferente en tu vida y más que todo en el cuerpo. De repente hay muchas personas que menosprecian la labor que ustedes realizan. Nosotros deberíamos visibilizar esta clase de arte y labor que ustedes realizan porque ustedes tienen cada detalle y experiencia diferente con muchas personas. Sí, o sea, cada experiencia que nos toca vivir con las personas es muy distinto. Cada, histo cada historia que nos vienen a contar cada cosa que pasa, eh, bueno es distinto, conoces mucho a la gente y el arte más se expande cada vez más, mucho más, tenemos varios diseños que explotan sinceramente, el arte se expande, es, es infinitamente muy grande es el arte, así que si no es del tatuaje no se puede hacer más sinceramente, nosotros nos explotamos todos los días para para hacer un buen trabajo y que, a que a todo el mundo le guste. Estoy con Carolina y Jael, que nos van a explicar más acerca de lo que están haciendo con su tatuaje. Eh, bueno, ya desde un principio he querido hacerme una pieza grande, pero no encontraba cierto valor o incluso a la persona indicada para, para que me lo haga pero al ver el trabajo de, de Jael sí me, me animé y me gustó bastante la técnica que usa y es como que por eso decidí también a prestarme como su lienzo. Y Jael, también cuéntame eh, cómo ha sido plasmar tu arte en Carolina. Eh, bueno, la verdad es que ha sido una experiencia increíble y ha sido muy receptiva en cuanto a lo que es la idea del diseño, su aguante también ha estado 10 de 10 y bueno... Sin ninguna queja, la verdad. A ver, Jael, cuéntame también de las personas que también eh, tú tatúas, háblanos acerca de cómo lidian con el dolor. Tal vez a, alguna sugerencia como de tatuador a la persona que está haciéndose el tatuaje. ¿Qué les dices? ¿Qué les recomiendas? Bueno, principalmente para realizar un tatuaje en una convención es importantísimo que la persona venga limpia, que no tenga ningún tipo de sustancia encima, ni alcohol, y ningún alucinógeno, que la persona tenga una dieta blanca una semana, dos semanas antes de realizar el tatuaje de igual manera tomar mucha agua y bueno, al momento de ya tatuarse venirse mentalizado de que es algo que va a doler efectivamente eh, también hay unas medidas digamos externas que uno puede aplicar como pueden ser tomarse eh, analgésicos puedes optar por crema analgésica y bueno, eso básicamente el resto no hay muchos tatuadores que tengan mano pesada, simplemente es la técnica de hacerlo con calma Carolina, quiero que nos hables a las personas, ¿cuáles son tus técnicas para poder aguantar el dolor? Eh, bueno, principalmente lo que yo he estado haciendo son técnicas de respiración, de aguantar la respiración y respirar calmadamente, después también cerrar los ojos y no concentrarme tanto en lo que es el dolor y así se logra aguantar. Y desde Colombia nos acompaña Caromod. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás igualmente? Por favor, hablemos acerca de las modificaciones que de igual manera son bastante interesantes. Claro que sí, eh, más o menos acerca de qué les gustaría que les contara. Inicialmente, ¿qué es una modificación? Bueno, las modificaciones son cambios que hacemos en nuestro cuerpo. Entonces, en la modificación corporal podemos ver como la bifurcación de lengua, que sería... Eh, tenemos también lo que son las expansiones, las dilataciones, también hago escarificación, que son cortes en la piel, dándole un estilo, una forma, que será como un tatuaje, pero se hace con cortes, con un bisturí. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de la escarificación? Claro que sí. Bueno, como te comentaba, es algo muy similar al tatuaje, pero se hace con un bisturí quirúrgico. Eh, se puede hacer cualquier forma en la que ustedes deseen, eh, se puede hacer con texturas, como con sombras, se puede hacer también con color. Hay una técnica que se llama Ingrubing, que se trata de poner pigmento para que estés se encapsule y pues tome color, la escarificación, que en este caso sería la cicatriz. ¿Cuántas modificaciones tienes tú? Por ejemplo, yo he podido observar lo que es en tu lengua, en tus dientes. Háblanos un poco también acerca de eso. Bueno, eh, la bifurcación de la lengua... Bueno, ya la tengo ya varios añitos, como unos cuatro años creo yo. Eh, nada, está súper cool, se ve estéticamente súper bien, digamos que no cambia en nada al momento de hablar, los gustos, eso no, no interfiere con nada. Obviamente al comienzo sí toma un poquito de tiempo acostumbrarse porque el golpe que da la lengua contra el paladar es cuando producimos la voz, ¿no? Entonces te tarda un poquito en acostumbrarte. Eh, pero de resto ya normal, aprendes a manejar la lengua a los dos lados independientemente. Eh, con los colmillos, bueno, se pueden hacer varios procedimientos. El que yo tengo es nada más son implantes, eh, son removibles, entonces se puede retirar. Hay otro que ya se hace directamente retirando el diente o limando los dientes y poniendo unas como mascarillas, no sé, pero de eso sí... Lo que pasa es que es un poco más invasivo y se pueden partir Entonces no, no me gusta mucho a mí Pero sí se pueden hacer Tengo también un implante, es un implante subdérmico Es justamente un gancho de suspensión Sí, Este implante es de silicona, silicona grado implante eh, Se puede mover ¿Y ¿Cómo es que pudieron introducirlo dentro de la mano? La intervención se realiza con anestesia pues es igual, es anestesia local, va en el área de acá, no y en la parte de acá se hace la incisión, se despega el tejido y eh, luego de eso se pone la pieza, ya después se sutura y eh, terminas con la manita vendada, ya te vendan la mano y obviamente si debes tomar reposo, lo ideal es no, no estar moviendo la mano y nada, porque obviamente si sí se inflama, entonces es un reposo aproximado de unos 15 días por ahí de la mano inmóvil y después normal, lo tengo hace dos años y, y la verdad es como, lo siento normal como mi otra hermano, no, no influye en nada. Dentro del arte corporal existe lo que es la suspensión, y para hablar de ese tema yo quiero saludar a Pajarito, mi hermano, un gusto. Un gusto, un gusto mi hermano, gracias por, por compartir este espacio en esta convención, gracias a Pandemonio Mario que me invitó y... Y, y creo que es el mejor del evento que ahora estoy viendo Y pienso volver nuevamente a hacer este espectáculo que se llama suspensión Claro que si sí, tú eres de Bolivia No, soy peruano de Perú Por favor, inicialmente hablemos acerca de lo que es la suspensión La suspensión se trata de dos Depende de los ganchos que se ponen en el cuerpo Por ejemplo, si vamos a hacer la espalda nos ponemos cuatro o dos Si voy a colgar a una persona, le voy a cargar Tengo que ponerme por lo menos cuatro Dependiendo el peso que voy a colgar Voy a colearme. ¡Hola, Háblanos acerca de los instrumentos que estamos viendo aquí de repente que van a ayudar a la persona que va a realizar esto. Eh, por ejemplo, acá estamos viendo una manopla, dos eh, mosquetones, un girador y, y tenemos las poleas. De repente las personas creen que hay mucho dolor. ¿Esto es cierto o cómo se maneja? La verdad no hay mucho dolor porque ya bueno, esto ya lo voy haciendo como más de 10 años de mi vida. Entonces ya para mí se convierte como tradicional en mi, en mi espacio del mundo de la modificación, de las perforaciones y al mundo de la, las suspensiones. Si estamos hablando acerca del mundo de la suspensión, por favor, háblanos acerca del proceso. De repente, ¿cómo es la manera en la, en la que se incrusta el objeto, se alza la persona, todo ello? Bueno, para empezar, para incrustarnos nosotros tenemos que masajear el cuerpo, dilatarlo un poco, y ahí recién vamos a pasarle con uno que se llama eh, Tapler, o se llama Blade, eh, un número 6. Entonces, con eso vamos a introducir y le vamos a pasar... Y comenzamos pues, a, a colocarlo y a volar. Por favor, una invitación a todas las personas que quieran incursionar en la suspensión, ¿qué consejos le das? Para pues la gente que quiere aprender, que no, que, que no lo vean algo malo, como les digo, lo vean artístico y tomarle paciencia también. No hay mucho riesgo de que la gente se vaga, para eso vas a estudiar un poco esto, y lo que se llama bioseguridad también. Así es. Y nuevamente Pajarita va a suspenderse. Quiero, quiero volar, dice Pajarita, quiero volar. Ay, eh. Punto final de la entrega de hoy. Este fue tu programa Ajayo Urbano.